miércoles miércoles de Valerza y en este caso tenemos a la gente de SAS Crédito sí. que nos está acompañando. Créditos garantizados, créditos no garantizados. ¿De qué se trata? Belén Sosa. Talima, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Belú. ¿Cómo están? Buen día, chicos. Buen día. Bueno, vamos a hablar un poquito para que, para que entiendan un poco lo que son los garantizados, los Ajá. no garantizados, a qué le decimos este tipo de créditos. Por ahí uno los lee. Por ahí hay muchos que están conocidos por el tipo de crédito que son de garantizados o no garantizados, pero no lo saben distinguir. Claro. ¿no? Eh, los créditos no garantizados son generalmente los más comunes. Es, eh, tenemos eh, eh, los préstamos personales, las líneas de crédito. En realidad es donde nosotros no dejamos una garantía eh, tangible sí. con respecto a lo que nos están dando. Ya hablemos de una línea de crédito mm. o hablemos de los préstamos personales o los créditos de consumo. Uh -huh. ¿Sí? Este tipo de, de créditos son de plena confianza. ¿Sí? O sea, más allá de que uno pueda pedir requisitos, de que la mayoría de las empresas piden requisitos, yo veo que muchas personas piensan que con el hecho de dejar el recibo de sueldo, sí. este, ya están garantizando un crédito. Eso no no, eso no, no es una garantía, sigue siendo uh -huh. una plena confianza. Bien. Claro, la mayoría te dice, ¿no? Saca tu dinero con solamente el recibo de sueldo. Exacto. Y eso sigue siendo... Un crédito de confianza. Yo estoy confiando en que vos me vas a pagar Ajá. igual. Ajá, ¿Sí? Bien. Después están algunos débitos automáticos y todo eso que son formas de pago. Pero siguen ser, siguen siendo créditos de no garantizados. No garantizados. Ajá. O sea, no hay una garantía específica de que vos me vas a pagar y que si vos no me pagas, yo de todas maneras no voy a perder. Claro. Ese Ajá. es principalmente el mensaje. Y después están los créditos garantizados. Uh -huh que son donde vos dejas algo eh, para garantizar tu pago. Puede ser un inmueble, puede ser un, un automotor, puede ser este, algún tipo de maquinaria, incluso se puede dejar algún tipo de capital, en caso de las empresas, por ejemplo, uh -huh. que algún socio ponga su dinero en garantía para que se le preste la empresa, uh -huh. por ejemplo. Bien. ¿Sí? Todo este tipo de cosas, los créditos garantizados, suelen tener, primero, que como hay un, tip, un, un tipo de seguridad, suelen ser más baratos que los no garantizados, ¿no? Uh -huh. en, en lo que estás hablando todo eso. Pero eh, los garantizados, los más comunes son las hipotecas, los prendarios. Uh -huh. eh, lo, lo que tienen por ahí que, que entender la gente es que, a ver y yo lo noto mucho en sabes cuando cuando tenemos muchas consultas eh, que vos dejas un, un inmueble como garantía eso hace que ya no se te haga un análisis de crédito eso hace que si yo estoy afectado igual me tienen que prestar porque estoy dejando una garantía no uh -huh. eso en sí queda a criterio de cada empresa claro pero uh -huh. no te van a dejar de pedir requisitos porque vos dejes algo de garantía claro, eso te iba a preguntar uh -huh. Belén digo los requisitos uh -huh. para uno y para otro uh -huh. Son mucho más, eh, para uno es más accesible, podríamos decir, que es para el no garantizado y para el garantizado digo, es como más eh, engorroso, o, o te piden más cosas, digamos, para eh, poder acceder. Exacto, y los plazos suelen ser mucho más largos. Ajá. Cuando uno necesita plata ya, tiene que pedir un no garantizado, claro, te eh... sirve, es más, claro. es más momento, caro. Sí. Pero... Vo vos hablabas recién de una diferencia en las tasas, uh -huh. en las tasas de interés que la persona va a terminar eh, devolviendo. En los garantizados las tasas son más bajas y en los no garantizados son un poquito más altas. Sí. Pero en los montos, ¿de cuánta plata te uh -huh. prestan? ¿También hay diferencias? También, es mucha, mucha la diferencia. Y generalmente se usa un crédito garantizado cuando uno necesita sacar mucho más dinero. Uh -huh. Si no, vos vas a poner tu casa como garantía si vas a sacar 10 claro. mil pesos. Claro. Uh -huh. En realidad, yo creo que no, porque aparte los gastos que implica hacer una garantía eh, no justifican un monto tan bajo, digamos. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, sí, pero hay una línea de crédito. Una línea de crédito. Las empresas suelen hacer líneas de crédito. Eh, donde disponen de un monto, que se hace un análisis una sola vez, disponen de un monto y ellos van depositando y sacando de acuerdo a cómo van necesitando. Claro. Entonces la, la, las garantías se pueden utilizar como líneas de crédito, como créditos uh -huh. particularmente de una ocasión. Obviamente uno, uno cada empresa va manejando su criterio y, claro. y los montos que va a prestar, porque no hay un monto estipulado por, uh -huh. por cada cosa. Ahora, Belén, eh, una persona, porque estás hablando de generalmente los, los garantizados uh -huh. sacan las empresas, ¿no? de, de uh -huh. estos créditos. Eh, una persona X, eh, por ejemplo, yo quiero ir a sacar un, un crédito garantizado, ¿puedo hacerlo? O es específicamente para, como decís, para para empresas o para. No, puede hacerlo cualquier persona. Cualquiera. Y Ajá. Siempre y cuando tenga, tenga para dejar algo, claro, algo... en garantía. Uh -huh. Ya sea un auto, una moto, eh, un inmueble. Claro. Sí, sí, se puede, se puede. Bien. Y también cuenta, por ejemplo, el valor de ese, de, de eso que yo voy a dejar como garantía. Quiero cuatro millones de pesos, no voy a poder dejar una moto como garantía. Cuenta como el, el, claro. el parar, digamos, garantía con monto. Exacto. Uh -huh. El valor de la propiedad claro. que dejas con el monto que Bien. se te va a llegar a prestar. Que uh -huh. no quiere decir que va a ser el mismo monto de lo que vale. Eh, también hay, y es lo que yo les decía recién, hay un análisis crediticio que se hace para ver si realmente vos podés llegar a ese monto que estás pidiendo, uh -huh. ¿sí? Que ahí también hay un hay un tema, porque yo puedo tener una casa que vale 10 millones de pesos y voy y pido un préstamo de 10 millones de pesos, pero si gano lo mínimo, menos claro. del salario mínimo uh -huh. vital y móvil, por ejemplo... Y la verdad es que sería irresponsable que yo te preste. Porque lo que las personas tienen que entender es que, por lo menos la no voy a decir todas, porque no lo sé todas, pero la mayoría de las empresas financieras no quieren quedarse con su casa, no quieren quedarse con su auto. La verdad no. es que es solamente una manera de garantizarlo. Claro. Pero sí tienen que entender que la verdad es que a nadie le interesa quedarse con esa propiedad, sino sí garantizar el pago. Uh -huh. A quien tiene que interesarle, eh, que no se pierda la casa, que no se pierda el claro, auto. Es a la persona que está sacando. Es a la persona uh -huh. que está sacando. Pero la verdad es que eh, el proceso en sí igual de, de sacar una casa, de sacar un auto, más allá de que haya entrado en garantía, no, no es algo que las financieras quieren hacer. Claro. Hablo de la mayoría, ¿no? Uh -huh. No no. No hablo de casas No, de no es el propósito, digamos. No ¿eh? es el propósito, claro. no es lo que se quiere. Eh, y, y Belu, y, ¿y cuáles son los créditos que, que se dan en esas créditos? Nosotros damos no garantizados, que son la, todos los empleados públicos uh -huh. de la provincia que pueden sacarlo por medio de las mutuales que tenemos adheridas con, uh -huh. con nosotros. Estamos dando créditos no garantizados a empleados de empresas privadas uh -huh. ¿sí? y estamos dando algunos créditos garantizados específicos uh -huh. que pueden acercarse a la oficina, nosotros los asesoramos. Uh -huh. Y nada, estamos ampliando cada vez más el abanico de posibilidades bueno. en SAS Créditos. Uh -huh. Y con distintas, distintos montos y distintas tasas también. Exacto, distintos uh -huh. montos, distintas tasas. No, eh, hablamos con cada persona y la asesoramos personalmente, así que pasen por SAS, que uh -huh. hay... Melisa va a estar atenta a responder. Eh, los requisitos para los no garantizados, digo, para la gente, por ejemplo, yo quiero sacar hoy un, un crédito, eh, ¿son mínimos los requisitos? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que pasar? Para los no garantizados, DNI, impuestos, recibo de sueldo, y si son empleados públicos de la provincia, tienen que pasar por las mutuales, para uh -huh. y estar registrado en las mutuales que están claro. eh, con, trabajando con nosotros. Uh -huh. Uh -huh. De ahí, DNI, impuestos, recibo de sueldo, se hace el análisis y le damos claro, el y préstamo si que necesiten. En el acto. El crédito, en el acto. Eh, ¿Dónde están las oficinas? Necochea 469, local 1, uh -huh. los esperamos por ahí. Vamos a inaugurar Perico. Ah, bien, Qué bueno. la semana uh -huh. que viene ya estamos abriendo la oficina y está ya... Romina preparada para atender a cualquier persona que vaya. Uh -huh. Y bueno, ya ya estamos ampliando un poco. Va más. creciendo la familia de esos créditos también. Va ¿eh? creciendo San esas Salvador, créditos. Perico, ¿eh? sí. Sí. en el interior. Igualmente está, está le decimos bueno. a la gente, por ejemplo, si hay alguien, no sé, de Caimancito, que quiere venir, se está interesado en un crédito, puede venir y, y ustedes hablan con él, lo asesoran. Sí, sí, nosotros trabajamos con empleados públicos de la uh -huh. provincia, trabajamos con empleados de toda la provincia, claro. uh -huh. de toda la provincia. Lo que es este empleados privados, estamos focalizándonos por ahora en lo que es San Salvador de Jujuy, uh -huh. pero bueno, nada, estamos ampliando como ahora Abre Perico, seguramente habilitemos Perico también para claro. empleados privados. Bueno. Eh, de todas maneras, sí les comento que ahora hay promociones especiales por el día del padre, uh -huh. así que también los esperamos por ahí, que seguramente... Ahí vayan a tener algunos beneficios extra. Está, está buenísimo. ¿Y los pueden buscar por las redes sociales también? Antes para cualquier consulta, para Facebook conocerlos. principalmente, SAS Créditos, Bien. nos mandan la consulta por ahí y nosotros nos comunicamos. Buenísimo. Perfecto. Entonces, Belu, gracias por acompañarnos, por siempre eh, brindarnos este panorama, ¿no? Uh -huh. Que a veces uno no entiende o escucha de oído, hay un crédito, pero ¿cómo hago? Bueno, es importante conocer los detalles y así saber cuál es la mejor opción eh, en particular, ¿no? Para cada una de las personas. Sí, exacto. Cada persona tiene una necesidad y por ahí tienen la posibilidad de sacar. Uno por ahí ve tan tan lejano eso de quisiera construir o reparar mi casa. Ajá. Este Y si tienes para dejar una garantía, la verdad es que sí podés acceder a eso, no es tan imposible. No es de un día para el otro tampoco, Ajá. pero es, es importantísimo que sepa cada uno que pueden acceder. Está buenísimo. Perfecto, te agradecemos y bueno, hasta la próxima. No, bueno, hasta la próxima ustedes, chicos. Gracias por Gracias por haber venido. Ahí estaba la gente de SAS Crédito, en este caso con Belén Sosa. Talima, ustedes ya saben, ya los conocen, ahí en la calle Necochea pueden acercarse.